Hello fantasmitas, el día de hoy Vamos en camino a comprar El agua bendita Con las personas que me habían dicho que tenía Que echarle agua bendita a la ouija Primero y después quemarla Muchos tenían como que ideas Diferentes sobre esto, pero pues yo me Fui por lo que me dijeron Pues estos padres que eso Tenía que hacer, entonces a eso venimos Justo aquí, aquí estoy comprando eh, Pues lo que es el agua Y cosas así, les quería hacer un pequeño clip Para que vieran que que venden como puras cosas religiosas y cosas así Y aquí fue donde yo conseguí el agua Compré como dos litros más o menos Porque no sabía qué tanto tenía que ser Total Venimos a un terreno donde no se podía salir de control Lo que era... Um, pues el incendio, ¿verdad? O sea, no, no quería causar el incendio Simplemente pues quería quemar la tabla Pero pues como yo no sé mucho de fuegos ni nada eh, Lo que se nos ocurrió fue quemarla pues con alcohol O sea, como que crear el fuego con alcohol encima de la tabla Primero obviamente le echamos el agua bendita Esperamos a que se secara Y después ya eh, le pusimos el alcohol Y pues la encendimos Y así fue como empezó a disque quemarse Porque ustedes van a poder ver más adelante que pues no se quema mucho que digamos hola fantasmitas hoy es el día trajimos la ouija, bueno los pedazos ya conseguimos el agua bendita y el paso que sigue para cerrar el ciclo de la ouija es rociarla primero con agua bendita y después quemarla así que pues vamos a hacer esto a ver si ya con esto ya queda todo sellado Ahora muchas personas también me estuvieron comentando que la Ouija se tenía que partir en siete partes. Aquí podemos ver que eh, tiene cuatro partes. La verdad es que no supe como cuántas partes traía en sí. Creo que eran cinco o seis. No eras en sí siete, pero a mí me llegó así partida. O sea, realmente ya no podía hacer yo mucho. Aquí, como ven, le estoy poniendo el agua bendita en todas las partes. Ya la puse ahí en el piso. Ven, ya como está como manchado el piso, de que pues que ya corre, ¿no? ahí estaba el agua. Esperamos unos minutos a que se secara, pero le empezaron a salir como unas manchitas ahí que no se las había visto. Había visto no sé si fue el agua a reacción con la madera, no creo, porque pues no en todos los pedazos. Sí, como que no la puse nada. <risa> Aquí le puse el, el alcohol, y como yo traía alcohol en las manos, pues yo no lo prendí. Aquí me está ayudando Diana, que es parte de mi equipo. Y aquí ya podemos ver que sí si hizo flama. Muchos de ustedes me decían que no, que no iba a ser flama, que no se iba a prender, pero la verdad es que sí se estaba quemando, aunque no demasiado. De verdad estuvimos un buen rato echándole alcohol, prendiéndola, eh, moviéndola como para que se quemara parejo y así. Pero la verdad es que simplemente, eh, no sé si fue como que el material de lo que estaba hecha esta cosa, pero es que no se quería quemar. O sea, se lograban quemar las orillas, yo creo que lo que era del material de adentro, pero en sí lo que eran las letras, los símbolos y todo eso, pues nunca se quemó. O sea, se quemó un poco de la parte de abajo Pero en sí, las letras y eso No, vean aquí Como les dije, solamente las orillas Pero los símbolos, las letras Nada, o sea, intactos Y puedan ver por la parte de atrás Enseguida les voy a estar mostrando Cómo está la tabla intacta Entonces yo realmente a este punto ya no sabía qué hacer Si dejarla así, si seguirla quemando Así que lo que hice fue Pues aquí la estoy checando Pero no, es intacta Y pues lo que hice fue enterrarla Sé dónde la enterré, por cualquier cosa Hasta ahorita no ha pasado nada Así que pues esperemos que esto siga Y que efectivamente esto sea terminado Ay, Tanto que, para mí como para la persona que el... me envió La huija. Vamos a el, el, el cartón Que usamos para prenderlo Y esto un poco Pero vean las letras Están quemadas Lo único que me desequemó más fue este pedazo Que no tenía nada Vamos a hacer Esto ya contará Como quemado bueno, de aquí No Pero lo curioso es que de la letra no Ninguna Y acá no Intacta A ver esto También